Tu maldito alcohol. Ay, pues la verga. ¿Para qué sirve a la verga? Tu cuerpo lo pide. Y nosotros se lo damos. Sabor, ritmo y mucha diversión. ¡Hala! ¡Qué chilero mucha! ¡Pura candela! 91-3. que arde. Liceo Mixto Latino. Con 38 años irradiando ciencia, cultura y trabajo. Le garantiza credibilidad, estabilidad y profesionalismo como instrumento de un desarrollo exitoso. Y para el 2022 ofrece los servicios educativos. Jornada matutina, párvulos y preparatoria. Primaria, ciclo básico. Perito en administración de empresas. Bachillerato en dibujo técnico y construcción. Jornada vespertina. Perito contador con orientación en computación. Secretariado y oficinista. Bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación. Secretariado bilingüe con orientación en turismo y agencia de viajes. Diplomado en computación y líneas aéreas. Bachillerato en ciencias y letras con orientación en turismo. Todas con computación y clases en línea con plataforma virtual. Información en notificación Lolita número 5, zona 4, a una cuadra del mercado municipal de Jocotenango, Zacatepeque. Una sólida educación brinda grandes oportunidades. Liceo Latino. Donde Chepe, un restaurante diferente en Antigua Guatemala. Disfruta el sabor que tenemos para los paladares más exigentes que buscan un ambiente agradable con música en vivo, amplias instalaciones, parqueo, terrazas, promociones diarias y una amplia variedad de deliciosos platillos con el sazón especial de nuestro chef. Inicia la mañana con el sabor inigualable de nuestros ricos y exquisitos desayunos de 7 de la mañana a 12 del mediodía todos los días de martes abierto disfruta tu segundo desayuno a mitad de precio. Información, reservaciones y cotizaciones, teléfono y WhatsApp al 32030962, Callejón del Pirú número 5, Aldea San Bartolomé Becerra, La Antigua Guatemala. búscanos en redes sociales como donde Chepe GT. Aprovecha nuestros tres meses de promoción de octubre a diciembre por inauguración. La radio es universal. Pero nuestros conceptos radiofónicos son únicos. Cada día llegamos a más territorio nacional con programaciones variadas, cautivando a más oyentes. Escuindra y La Peligrosa 99.1. Santa Rosa y Gutiapa y La Peligrosa 101.5. pura Candela 91.3. RDS. Conceptos radiofónicos sólidos y con la audiencia más satisfecha del cuadrante. RDS. Líderes en radio. Recibe el año nuevo estrenando. Equipa y amuebla tu casa con las promociones y rebajas de Agencias Guay Antigua. Feliz Navigua, año y felicidad. Agencias Guay Antigua, feliz 2022. Magnus Eventos. Llegó el fin de año. Que no te falte el convivio Magnus Eventos. Con servicio de audio, discoteca, animación y DJ profesional. Arma tu fiesta con Magnus Eventos. Primeras comuniones, 15 años, bodas, baby showers. Pregunta por la activación de marca en punto de venta con promotor. Llámanos o escríbenos en WhatsApp 54779416. Si contratas a Magnus Eventos en el mes de noviembre y diciembre 25% de descuento en todos nuestros paquetes de audio. Búscanos en Facebook e Instagram como Magnus Eventos. La temperatura está ardiente, pa' los panzas verdes ardientes mueven con pura candela está que arde